Se ha descubierto que eh, el ser humano pareciera que fue ante artista que hablante en nuestra palabra las funciones de arte por sus características de tipo metafórica y de tipo abstracta fueron antecedieron a otras funciones cognitivas ya hay elementos en la neuroarqueología en el que eh, obras artísticas detallado por ejemplo en una publicación que se llama Nature, eh, tiene alrededor de 500 o años. O sea, el hombre estaba en cavernas y antes incluso de las alturas rupestres en la caverna, el hombre ya tenía una predisposición a la vida. Por lo tanto, pensamos que el hombre moderno y el hombre actual, digamos, hay dentro de, la, de las localizaciones cerebrales mucho arte y ese arte se puede detectar cuáles son esas vías neuronales eh, de, que el arte desarrolla es decir, el músico el pintor, el escritor el, danz, el, el danzante desarrollan eh, vías neuronales que son más resistentes que las, de, de las vías neuronales con las cuales hablamos, pensamos, recordamos sobre todo cuando estas personas son afectadas por enfermedades neurológicas por enfermedades neurodegenerativas con del sistema nervioso, y son mucho más resistentes que las otras funciones entonces hay en este momento un gran interés de ver de qué manera Podemos lograr que estas vías, estas carreteras neuronales, usarlas en beneficio de aquellos pacientes que han perdido, por ejemplo, la memoria, el habla, la atención, la concentración. Entonces, estamos un poco jugando por tiempo, ver cómo podemos ayudar más a nuestros pacientes con algún otro tipo de intervenciones. Y el arte, sin duda, da mayor eh, activación cerebral, por una parte, y segundo, que estas vías que el arte eh, fabrica en el cerebro son muy resistentes. Entonces, esas son las funciones que están y ya en los casos de los pacientes que están en en enfermedad en, en avanzada bueno por lo menos a través del arte hay una muy buena comunicación nosotros tenemos, tenemos cuidado, muchos artistas que con enfermedades que están bastante avanzadas y tienen perdido prácticamente todas las funciones de la vida diaria y que requieren por decirlo así eh, cuidado continuo pero el arte de ellos todavía se mantiene. Pianistas, pintores, escultores, que prácticamente no reconocen a ninguno de sus seres queridos, pero que hay comunicación a través del arte. Entonces, en resumen, hay una historia de que el ser humano es artista por naturaleza, que tenemos los instrumentos, o sea, la capacidad cerebral para hacer arte, y lo que nosotros estamos tratando de aprovechar es usar este arte en beneficio de los pacientes cuando tienen enfermedades neurológicas. Hay otro aspecto que a mí me interesa muchísimo recalcar, es que en todos los estudios que nosotros estudiamos adultos mayores, pero en todos los estudios de niños, infantes, eh, preescolares, que han sido eh, expuestos tanto a música como a otras manifestaciones de arte, pero preferentemente música. Estos eh, escolares no solo les va mucho mejor en la escuela, sino que al mismo tiempo, eh, por ejemplo, un último estudio, en que preescolares que solamente una vez a la semana eran expuestos a música, ellos en controles sucesivos, meses y años, el grupo que fue expuesto a música eh, tuvo muchísimo mejor rendimiento en todas las otras áreas. Entonces, hay ahí un mensaje muy grande que nosotros ya lo hemos descubierto. El arte favorece el conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros confirmamos esta experiencia educacional. Lo que hacemos nosotros Hacemos estudios científicos de las funciones cerebrales de artistas y no artistas y vemos que la diferencia es muy. El... El, el, el arte tiene una manera de actuar en el ser humano que ayuda muchísimo en el bienestar, en la ansiedad, incluso en la depresión. Y está dado porque libera, que fíjate, neuroquímicos normales nuestros.